De verdad, gracias de corazón porque con el dinero recaudado vamos a poder apoyar una causa preciosa que es la del santuario vegan, un lugar mmm, mágico. ¡Ay! De y corazón. Gracias, gracias. Ha sido un súper placer compartir su sonrisas y algunas de cada uno.